hola bienvenidos vamos a ver cómo se cambia de tamaño y color el cursor de texto para ello vamos a ir a pulsar windows más y al mismo tiempo nos vamos a accesibilidad bajamos hasta cursor de texto bueno aquí tiene una demostración de cómo se va a ver el tamaño se cambia en este deslizador y el color se cambia aquí abajo. Si queremos un color de los que no vienen aquí, le damos a, a este Max. Más. Y elegimos otro color. Digamos, tenemos aquí una gama de colores bastante amplia. Le damos a listo cuando tengamos el deseado. ya estaría. También podemos desactivar este indicador dándole a este interruptor. El grosor se cambia más abajo. Con este father pueden ver aquí cómo cambia. Yo creo que es algo que al mínimo estaría ya bien. Y nada más. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like. De todas formas, estoy muy agradecido ya por la visita. Muchas gracias. Chao.